Bueno amigos en este video vamos a, a trabajar este proyecto que tengo aquí estudio solar de un de una de un proyecto de parecer como una, una unas casas no una casa no es como un edificio un edificio como, como un multifamiliar o no sé qué vamos a mirar acá porque no Project name. este proyecto es de autodex ¿no? entonces pues debería estar full una oficina supuestamente esto aquí dice bueno, debería estar full el proyecto dice, con toda la información pero no <risa> trate de reciclar estos elementos pues, la verdad no sé qué es esto porque no editar familia no es una planta pero no parece un rpc porque no lo renderizo y no vamos a hacer una prueba rápida y craft lo renderizo y no, no no sale nada no sé qué pasa con ese con ese árbol debe ser un rpc y no como una planta no sé por qué no sale nada cancelar sí. bueno en este vídeo lo que yo quiero es para mostrarles y, y para trabajar en este estudio solar que es el este aquí está este es el que trae pues ya he hecho lo que yo quería era en este vídeo mmm, tratar de hacerlo un poco mejor y probar las configuraciones ¿no? primero tratar de esta bueno vamos a si sí, vamos a hacer otra cámara vamos a empezar desde de, de cero desde acá hasta aquí bueno, nos quedó está en la planta primer piso Vamos a la vista. Todo esto lo siempre tenemos que hacerlo para todas las para todas las que uno genere, todas las vistas nos está quedando ah, ya porque lo que sucede es que estamos al revés del edificio que eso sucede es cuando uno no conoce el proyecto pues yo no lo conozco porque yo no lo hice ni lo diseñé tampoco entonces por eso no lo conozco vamos a hacerlo ahí e inclusive saben que sería mejor hacerle una vista interior a este y comprobamos lo mal diseñado que está esto <risa> de paso bueno no, no es la idea tampoco el vídeo la idea era simplemente configurar los eso eh, los elementos aquí de vamos a hacerla así que quede lateral exacto los elementos de aquí nos quedó perfecto porque nos quedó con el, el rpc que este tampoco no sé intentemos renderizar a ver qué nos que nos dice A ver si ¿sí nos muestra el RPC o no, no lo muestra. Porque no lo tenemos, yo no lo tengo, yo lo tenía instalado antes, pero no. Este es como el de Alex, es el que viene por defecto. Ese de pronto parece que sí está saliendo. Uy, pero eso render sale.. Con una cali bueno que estamos en calidad baja. ve, salió.. no. Bueno, no importa. Vamos aquí, lo que quería configurar era esto. Vamos aquí a Zoom Settings. Y Mm, aquí 135 cientos de del uh -huh. 5 de del años del verano dejemos de esos mismos que tiene ahí por defecto mm. son settings ok ahora ups ahora, vamos a ver cómo podemos generar ese no me acuerdo, pero... si lo buscamos por aquí, a ver alguna barra mm. para generarlo, no me acuerdo son settings location is si, sí, single day, ajá todo está bien ahí mm, nuevo no analizar tampoco más sin collaborate no, colaborar no manage modify tampoco no recuerdo ah pero si es acá porque son settings aquí es sunrise to sunset sí no today no recuerdo pausemos porque no bueno seguimos ya puede arreglar ahí ya consulté y todo porque pues toca no recordaba bien cómo era esto vamos a guardar nos dice aquí vamos a dejarlo ir tan raro user define 15 minutos single day, multiday multiday multi, day. Uh -huh, multi day, uh. ah, sí. Ahí ya lo tenemos configurado Single day. Uh -huh. aquí nos pregunta que las dos que las dos horas aquí esto es res para eso de que las horas pues le ponemos que sunrise el amanecer al anochecer es eso y aquí ya le podemos dar una vista previa y nos muestra lo que pasa es que tenemos que configurar no se puede darle pausa y nada se ha iniciado vamos a cambiar esto vamos a hacer una que, que hacer uno nuevo porque se de duplicar nuevo pongámosle 21 de junio verano ah, vamos a ponerlo en español bueno los ángeles sí 29 de junio en Los Ángeles <ríe> eh, 21 de junio ¿dónde estamos? mayo, junio uh -huh. del 2014 con la moneda de 2012 uh -huh. aplicar ah bueno pero es que bueno, dejémoslo así a ver como nos queda nos queda de una forma similar locación sí le podemos cambiar la locación group final level entry uh -huh. otra vez lo bueno, vamos a ver Muestra una atrás, no sé por qué no refleja esta. Vamos aquí a cancelar como si esta parte fuera. Cerramos esta, vamos a la vista 3D y ponemos esta para comprobar aquí por qué nos muestra <coughs> como si entrara luz. Ah, claro, es que estamos sobre una. Claro, vamos a recibir luz por este gran sentido y estamos bien pero yo quisiera ver si uno puede single day ajá single day 29, 15, ajá aplicar ok y que no lo muestre son ok que no lo prenda exacto esto es lo que yo quería ver aquí también se debería poder pero como que no se puede debería poderse hacer acá no debería poderse hacer la vista previsualizada aquí 150 estamos bien ahí está bien perfecto son settings lo mismo aquí está lo mismo, aplicar Ajá. debería poderse hacer acá vamos a ver si lo podemos hacer cerramos esta y le ponemos aquí a ver si no lo muestra, ya no creo pero ah bueno pronto vamos a probarle a ver si le aquí no lo visualiza Estamos bien claro ahí nos refleja la de atrás 6 y 45 a las 7 de la mañana esto debería empezar al revés vamos a ponerle aquí y vamos a ver si nos deja si nos deja play por la tarde sería que va a recibir ah no, más ah, si sí, por la tarde uy, pero ya casi en la noche que este impacto claro esta es especial para esta lo podemos volver a hacer otra vez 7 de la mañana tenemos luz uh -huh. muy bien vamos a ver si le podemos cambiar un poco acá porque 29 de junio bueno está bien pero entonces aquí vamos ver sí, si cambiémosle a pongámosle hoy vamos otra vez previo muy similares las condiciones bueno también toca siempre tiene uno que ir revisando si sí, la vista en planta, esto como estamos, si ¿Sí, esta vista aquí está correcta, 640, ah, si, sí. aquí también lo podemos hacer, todo se puede hacer acá en este programa tan chévere, que Revit. Vamos a ver otra vez, previo. ¿Por qué no lo hemos? Hmm, devolvámoslo a 21 de junio. 21 de. ¿Por qué no lo dejan? 21 de. Devolvámoslo estamos nos muestra la visualización real de lo que está estamos se le puede cambiar ese play hay bueno, otra play todos esos son análisis que a uno le toca ir haciendo así de esa forma a ver muy bacano mucho bacano en este programa o sea, podemos generar unas aberturas acá en generadas con respecto al sol y se generaría aquí una sombra muy muy buena aquí ya tenemos estas 21 de junio en verano verano verano, invierno ¿no? ahí estamos vamos a cerrar esta no sé por qué ahorita no me permitió guardar vamos a intentarlo otra vez pero aquí, vaya, así no quiero ah, allá sino así estamos bien ahorita toca solar historico de viajados está abierto por otro usuario vamos a ver lo guardamos como otro nombre porque Solar estudio, Solstice, estudio, solsticio ah, solar estudio, no. vamos a solar guardamos, lo cerramos, nos vamos otra vez allá, a ver qué sucede porque digamos listo ya no queremos esto ni queremos esto si sí. sí, nos deja uh -huh. entonces solo uh -huh. so, vamos a esto y esta y las borramos